¿Qué era remodelación, ¿qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero, señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, hercúleo, ¿Usted? corpulento y robusto... ochenta no, y nivel 384.26, bien pitudo y venudo, peludote a, moja, por... a punto de evolucionar... ...a un Mew super señor, puchayayín fase 32, y me entregas este trozo de mojón usted, ¿no deforme... Usted,